la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos que kikiriki Kikiriki Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer que Ella perdió un zapato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 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más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 Té. Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té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 Yankee Dudu dende, Escucha el ritmo de la música y se avin con las chicas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 Aprende a flotar como un barco lo harás. Bien, lo haces genial. ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar. Vale, agua, agua, cuando subas podrás.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 ¡Figura!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 McDonald tenía una granja, i a oh. Y en su granja tenía una vaca, i oh. Con su mumo -mu aquí, con su mumo mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, i a